O dice Danilo Medina que las elecciones la gana el que más gente lleve a votar y que promete recursos a todos sus candidatos. Hey, hey. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, tiene claro que en las elecciones gana el partido que tiene mayor capacidad de movilizar personas el día de los comicios. Y eso fue precisamente lo que les planteó a los candidatos a las elecciones municipales del Partido de la Liberación Dominicana. En la asamblea que se realizó en su comité político con ellos la tarde de este lunes, quien tenga la capacidad de llevar mayor cantidad de personas a votar en las próximas elecciones es quien ganará la misma, dijo Anilo Medina, de acuerdo a una nota de prensa del Departamento de Comunicación del Partido Oficial. Medina les dijo que debido a esta situación todos tendrán recursos suficientes a partir de ahora. Dijo que los recursos le van a llegar directamente a los candidatos y candidatas, a vocales, a los regidores, a los directores y a los alcaldes, manifestó Medina. El mandatario, de acuerdo a la nota del partido del gobierno, fue el encargado de cerrar la asamblea realizada en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el distrito Nacional, para trazar las estrategias para ganar las elecciones municipales de este 16 de febrero. Ahí estuvieron las declaraciones del presidente Danilo Medina. Cabe destacar que estos recursos los de a, a los que él hace mención son del bolsillo de todos y cada uno de nosotros. Está muy interesante. Por favor, por favor ponga la foto de Riquirico. <risa> pongan las fotos de Ricky Ricón tú sabes una foto de Ricky Ricón como que está arriba como en un, un, una oficina dique, dique. vuelvan aquí vuelvan sí. aquí vuelvan aquí aquí flaco con vuelvan aquí con, con flaco aquí con, con esta niña a mí me parecen unas declaraciones descaradas. ¿Por qué descaradas? Sobre el... todo sabiendo que esos recursos son de los impuestos tuyos y míos, que los pagamos pero con sacrificio, sea... con nuestro trabajo, que hasta de una botella de agua no cobran impuestos. Pero y el ser... que el presidente esté diciendo que se lo va a dar a sus candidatos. Déjeme decirle, señor presidente, que usted en el PLD lo que tiene es un cascarón. Y al público le quiero decir que le cojan todo el dinero que le den y que le voten por otro. Voten por otro por el que usted quiera, pero voten el contrario y cojan el dinero. Que ese dinero no es de Pero ellos, va a ayudar a ellos. Es tuyo y es mío, es de Génesis y es de todos los que trabajamos ah. aquí, de todo el pueblo dominicano. La pregunta de millón, ¿va a ayudar a eso a que ellos pueden comprender? <ríe> Pregunto yo. O sea, que ese dinero... No, no tienen, tienen el lema de que el, que el poder lo puede todo. Y no, no es así, señores. La democracia es la ah, que... todo. uno puede no sabe todo. de qué dinero está hablando, puede ser que sea un dinero que ellos tengan de los... ¿Cómo se ¿De César el Abusador? No, no, ¿qué es César? ¿De Odebrecht? No, de la gente que da, porque no existen gente que patrocinan en cuenta. ¿Y cuáles son los que patrocinan? Porque mayormente ah. los que patrocinan son narcotraficantes. Ah, ¿y ¿Cómo que ¿Y cuando ¿Y, los y Odebrecht cuando Y los soborraba. Y los empresarios no, no dan dinero. ¿Y tú crees que los empresarios van a ser tan tontos que van a invertir dinero en un tonto, no? en un tonto como, como Gonzalo Castillo? Que no? Pueden hacerlo. Aunque yo estaba en los cuartos para David, pero pueden hacer. Señores, creen conciencia y piensen en estas declaraciones que hizo el presidente Danilo Medina. Dice que le va a dar dinero a todos sus candidatos, dinero que es suyo y que es mío y Creo que es de que todos. Puede ser posible también que sea de, de los mismos empresarios. Ahora, Por favor, genio, a, si no venga con si él dice que no sabe de dónde salen todos Claro, eso sí, tienen que reportar. De préstamos. No este la país ley? ya no aguanta más préstamos y préstamos y préstamos para sus campañas. El, el presupuesto de este año se lo agotaron en la campaña pasada. Okay. Y ahora tuvieron que buscar otro préstamo para ellos venir a las elecciones municipales de las elecciones de mayo. Va Señores, vamos a abrir eso. los ojos. Pero la Junta es del Estado. ¿Y de quién es que la junta? Pero que se hizo una ley nueva, ¿cómo se llama la ley de partido? La la, ley no. no, la ley electoral, la ley electoral. En la ley electoral no supuestamente hay una, fi, una fi, fiscalización de los fondos. Ay, pero por Dios, Entonces, y los fiscalizadores que son empleados. Los, los, los fiscalizadores son empleados del Estado. Dime, Jorge, dime. Jairis, yo quiero tú dentro del PLD me responde una pregunta. ¿El PLD ese? No, no, no, es sobre algo que está pasando en San Francisco Macorís. Actualmente, los grupos de medios digitales dijeron. Pero dámese la pregunta. Si él el micrófono dámese la pregunta. No le voy a dar esa Déjalo que él haga. Mira, el grupo, un grupo de medios digitales dijeron que no van a cubrir los eventos del PLD. Oh, y yo, yo le critiqué a, a ellos, que estamos en un grupo, uh -huh. que ellos sus páginas están llenas de candidatos del PLD. Uh -huh. Entonces, como tú haces una rueda de prensa acabando el PLD, y tu anuncio está lleno del PLD. Señores, atención, atención a los candidatos del PLD, a los regidores que, no está que los le cuarto. están enviando 100 mil pesos semanales, por favor, páguenle no, más a los pagineros. Yo y, yo paginero y no a hago. esos candidatos que le paguen más a los pagineros. A los regidores le están dando 100 semanales. Yo, no se ve ético. 100 mil pesos es, de tu dinero y del mío. Yo aparte que soy productor de programa y talento del programa, soy director de un medio digital, entonces, si yo opino sobre ese tema, se vería mal de mi parte. Entonces, yo ahí no opino, no doy declaraciones sobre eso. Eh, cada quien entiende qué hace con su medio y punto. Señores, ahora, sobre, lo cuarto, cójanselo. Ahora, lo que le sobre lo que el, sobre lo que Dani lo dijo, bueno, yo lo que quiero es que la gente de la Fuerza del Pueblo, el PRM, ¿eh? Un partido que pero mucha el gente, no hace el PRM no está haciendo oposición. No, pero el PRM Yo no, es, veo, yo no es, veo que Luis Abinader se pronuncie no, con nada. No, pero Luis Abinader está en campaña, alice Está en campaña. Pero la campaña también hace oposición y hacerle frente a toda esta mundial Ah, pero bueno. Los partidos de oposición... ¿Qué es lo que él quiere? Que no le quite la vida. Tienen que fiscalizar eso. de Pedirle a la Junta que cuando termine la, la, eh, las elecciones... Haga una revisión de cuánto se gastó de cada gente y ahí el que usó fondos por encima de lo que reportó, caga preso. Porque en Estados Unidos es así Señor, y no la nueva es, ley es así. En los recintos y en todas partes, en, en todos todo los recintos se ve gente comprando cédulas y comprando votos y no hacen pero, nada. Liz, lo hacen todito. No, lo, lo, lo, hacen lo hacen todito. Eh, sí, lo hacen, todo, lo hacen pero, todito. Eh, hay, hay desigualdad. O sea, hay, hay, hay unos desigual, que lo hacen hay, más hay, que otros. Lo hacen todito. Hay desigualdad y tú ves los oficiales en los recintos y los oficiales en los recintos están para defender el partido oficialista. Los de oposición van ahí no pueden ni moverse mucho ni respirar mucho porque los oficiales están no, no, no, no. para Digo, eh, tomar represalias con to... la oposición. Sí, sí, oye, no madre, mira, en los recintos electorales. La mejor forma de que no, la oposición... El que el, yo ¿Es apoye, el no no No, no, no soy mira, esa parte yo no La, la mejor parte. forma de que la oposición y el PRM, que lo apoyo le puede sacar varios expedientes a muchos candidatos políticos y todo eso sí, sí. es que con la nueva ley yo estoy diciendo la nueva ley de electoral. Que no ha servido para nada. Exacto. Tú sabes, porque uh, la han roto en todos sus capítulos. Pero, pues, Exacto. Entonces lo que tiene que, que hacer es usarla. muchos usada. de ellos es inconstitucional y nada puede estar por encima de la Constitución. ¿Sabes sabe por qué pasa eso, Jorge? Porque a veces el PRM y a partido que, que son de la oposición. Pero yo no veo a esa gente haciendo oposición. Ok. son de la oposición. Leonel no tuvo no dice que nada salir del PLD, organizar la oposición y aún así Abinader no hace oposición. ¿Y no, que La, la Tayota no, no eh, sirve eh, para no, eso. No, no, no. La Tayota está en número uno. No, claro, el número eh, uno. Eh, hoy son las sí, elecciones pero, y hoy eh, él gana. Pero de necesitamos Oye, que la haga ojo, oposición tú estás de mercado. Un político está de número uno, número pero no uno. con el cincuenta más uno, que es lo necesario para. No, ganar. pero está número uno. Eh. Y yo, y todavía no ha no, no entrado de, de lleno la, la. Y tiene que darle vergüenza a un Luis, candidato no que le, está le tiene No le a vergüenza. una Toyota como el otro, que otra Toyota. ¿Cuál es otra Toyota? Es para tú tener 65 a 30. El Penco. ¿Qué? No, el Penco. No, no, no, no. A El Penco tú no, le quitas lo los recursos no del Yo no, no sé realmente en qué país. Yo, yo le, le voy a decir algo. Se mire. dice en las redes sociales y, y, mire, y, y, y, y el voz Populis que favor. él lo que tiene en temor es que a una mina que él tiene, mire, una situación como esa. mi cara. No quiere que lo ataque el gobierno por ahí. Me la Pero necesitamos que haga mucho a decirle miren, miren, a, le, a le voy a decir algo me la voy a jugar tengo aproximadamente dos años estudiando eso lo estoy leyendo mucho y lo estoy estudiando hay gente que me ha dado la razón hay otros que no he hablado con alguna persona me ha dicho que puede ser posible otros dicen que no cuéntanos pero miren el candidato de Danilo no es el penco se lo estoy diciendo yo ahora no ¿Y en en está está la atención miren se lo estoy diciendo yo hoy por favor, que quede grabado para que me entiendan. El candidato de Danilo no es Gonzalo Castillo para el 2020. ¿Eh? Está entre el alcalde de la capital y otra gente por ahí. Pero no es Gonzalo. No es Gonzalo. A Gonzalo lo usaron solamente para quitar al hombre tuyo. Lo digo claro. Pero para joderse. En el 2020. Para joderse. En el 2020, el PLD... Para joderse, porque el PLD dividido no va, le gana nunca Va a al buscar, va a buscar bajo la manga y no es Gonzalo Castillo. Se lo estoy diciendo hoy. Jorge, mira. No lo estoy diciendo hoy. Yo entiendo que el verdadero número al PLD se lo hubiese dado David Collado ahora... Okay. él no ha aceptado esa candidatura es lo que se, ya se Pozo ha ya Martín Esposo dijo que en enero la va a anunciar y aquí el mismo Telenor y todos los medios locales y todo en todo, todos todo los lados están y te por sí, la pero no podemos, Porque el tipo lo está medio, haciendo bien y lo están promoviendo. Pero no, pero no ¿eh? pero no y el tipo no tiene tasas de rechazo. No tiene tasas de rechazo. Sosobroso no puede, como medio, afirmar algo que todavía Yo no estoy la diciéndolo realizado. yo, personalmente. Primero, se yo. Tiene, primero el penco tiene que decir que por enfermedad. que Gonzalo que el no pesa, es mentira. el candidato que Danilo va a poner. Las candidaturas son un Mira, derecho a es que ti, adquirido. Que tú o renuncias o te mueres. El, el para que tú quieres que te quiten A mí me dio una gripe. Te pregunto a ti, te Pregunta a ti, es que sabe victoria. historia. En 1994, ¿quién era el candidato? Balaguer. Balaguer, sí. Y le ganó contra un a Peña Gómez, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo. No, se, se demostró Escúchame. que no ganó. Lo que pasa es que Peña Gómez no aceptó, no aceptó. lo que él, él le propuso. En los dos años, que hizo Balaguer? Cogió dos años, ¿verdad? En el 96, en el Partido Reformista, que era el que estaba en el poder, ¿era Balaguer el candidato? No. no. ¿Quién era el candidato? Leonel Fernández. No. No, era. Eh, Jacinto no fue el nombre. Ha sido penado. Jacinto, Jacinto penado. Jacinto penado. y Leonel estaba en el otro candidato del otro lado y estaba eh, eh, Peña Gómez, vea. Peña Gómez. ¿Es reformista a quién apoyó en segunda vuelta? Fue una alianza. Ah, y fue segunda vuelta. Ah, no sé. Siendo mayoría. Y todo el mundo sabe que Leonel es la tercera fuerza, no la primera era la tercera fuerza. No, como ahora como ahora que decir, eso que tú estás planteando porque eso que tú estás planteando porque tú mismo decías que hay una ley de partido y que el partido tiene plazos pero, tú de dices? ser sí, cierto si David ya de... sí, es de candidato de un partido ser candidato hay y plazos. consigue un 10%. por ciento se, se supone que él tiene que inscribirse y hay una segunda vuelta el penco sabe que no va a poder ganar una segunda vuelta y David tiene un 10 y tiene menos tasas de rechazo y se va todo el mundo para pa el lado de David lo, pero favor, que si, da, en esto, si David Collado no se inscribe como no, candidato. Y se puede dar también que la gripe lo los se le pega el penco <risa> y él renuncia a su candidatura y el partido tiene la decisión de poner a quien quiera. A sí. David Collado. Entonces el partido puede venir y poner. Ah, ahora por no, va a apoyar a un aliado. Collado, que a David Collado no, no quisiera porque le ofrecieron la vice de los dos lados y no quiso. No quiso. Le ofrecieron no, la de, de los dos lados otra no, vez de y no solo. quiso. Le ofrecieron la senaduría y no quiso. Todos los lo que en política puede haber en Santo Domingo. Se lo ofrecieron y no quiso. Yo entiendo que David Collado, una persona... Yo creo que el 2020... Es una persona noble dentro de lo que cabe. Y, y está frío con los empresarios. Y es una persona pensante. Y, y ciertamente, está... como tú dices, está frío con los empresarios, con los vicini, como se dice, y que los vicini... No, con todo. Tienen unas negociaciones entre manos con para, Oye, para mí, David, va a ser Pero, la carta de... Pero yo no creo que yo no creo que él salga que a quemarse. No yo no creo que él salga a quemarse así. Si con un no gobierno da, que, que, que, está que está denominado como el más corrupto de y todos Y no hicieron lo mismo con Leonel, que, yo no que, creo que, él que Leonel se iba a, a quemar un, con un, un gobierno como el Balaguer asesino. Bueno, pero no hicieron lo mismo con Leonel. Es lo mismo. Lo acabaron de hacer con el Penco. Óyeme, el Penco no era candidato, ni se inscribió, ni fue precandidato, ni nada. Sin embargo, todos los nueve que se inscribieron hicieron campaña y gastaron un cuarto ninguno de esos eligieron se eligió uno que estaba callado y que no había hecho nada bueno porque los otros son más autónomos este se ha demostrado que es un tío que no sabe hablar a los demás Danilo no lo iba a manejar le voy a decir una cosa las elecciones de 2020 todavía nadie puede decir esto va a pasar así eso no está muy... Son procesos complejos. Está muy complejo. Este 2020 hay muy... No, yo también pienso Yo sé eso. que no hay primera vuelta. Son procesos no, no que vez. nadie se va en primera por vuelta. Por lo menos Lionel y su grupo se va a llevar un 7 o un 10%. Bueno. Sí, no, yo le doy eso un 10. Va a yo le la doy la a, a Lionel, a Lionel, de un 10 a 15. Yo no le doy tanto, porque... Yo le doy un 10 a 15. No hagas esa contabilidad. Hazla a partir de febrero. Y ya no, verás. no, no, no, no, no. Vámonos a la pausa y cuando retornemos tenemos a Darby aquí hablando sobre los nominados al Oscar. Ya ustedes saben, seguimos más con Los Osobrosos.